como cada martes desde el pasado mes de febrero los trabajadores de radio televisión valenciana han hecho uso de su tiempo libre de descanso para reivindicar una televisión pública plural y de calidad que no sea censurada por los gestores políticos de la cadena y garantizar así la independencia y transparencia en esta ocasión Varios miembros de la campada Valencia acudieron a mostrar su solidaridad y apoyo a los trabajadores del ente público. Sois vos como treballador de Radio Televisión Valenciana, la vuestra presencia sí para reclamar una radio televisión pública en Valencia y de calidad. Nos han tres trabajadores de esta casa, también estéme en contra con vosotros. Con la mayoría de la ciudadanía valenciana en contra de la manipulación informativa. Este es un ejemplo de una empresa que ha estado secretada por un partido político en el gobierno, el Partido Popular, y que eh, toda la potencia de este nicha de comunicación se ha posado al servicio del gobierno de la Generalitat y del Partido Popular, con DIC. El nuestro proyecto es desde DINS reivindicar la necesidad de una televisión plural, una eh, televisión. Que la seguas esa información siga objetiva, siga plural con DIC y que la seua, eh, el seu Proyecto Cultural, siga estar al servicio de la ciudadanía valenciana, no estar al servicio en exclusiva de un partido político que, que nos gobierna. Vosotros tenéis la, la virtualidad de haber posado en Solfa la exigencia de una democracia real y eso implica en, la, en el país valenciano, en la comunidad valenciana, implica. Denunciar la situación actual de Segres de Radiotelevisión Valenciana. Y a treballadors una gran parte de treballadors de esta casa, estén, per ahí una radiotelevisión que siga al servicio de la ciudadanía y que ofrezca una información plural. No volemos corrupción, por exemple Porque esta empresa, ha segut ejemplo de corrupteles al volcán de la visita del Papa. Y Mosatos, desde así estén denunciando continuamente. Y vos agraímos la vuestra presencia, pero su suporta a este misaje y también para intentar que vosotros eh, en la plaza y allá aún eh, se manifieste y aún reivindique una democracia real, eh, asumí también el discurso de la necesidad que teníamos valencianos de una radiotelevisión pública al servicio de todos los valencianos, no de una parte. No volverme es manipulación informativa y es muy importante que la ciudad también vosotros se presentéo así para reclamar este discurso. Nosotros portem desde el mes de febrero un, un conjunto de, de reivindicaciones, pero un constante de reivindicación laboral, porque vosotros así teníamos problemas, pero también eh, nosotros hacemos constantemente hincapié en dos eh, en dos líneas de discurso: una, no volem un, un micha de comunicación al servicio del govern y dos, no volvemos un, un mitzano de comunicación dentro de las corruptes corruptas de la charcha de del, del Gürtel. Es muy importante que los valencianos tengamos un servicio público, un mitzano de comunicación, eh, com, eh, com igual que reclamemos una sanidad pública o una educación pública, también es importante reclamar un mitzano de comunicación pública que sirva al servicio de todas las ciudades. Por la rey porque hoy se un poco tan soles ya no sé se sentimos, perdón tan a soles y fernos sí. constantes vuestras reivindicaciones que, son rey, que de reivindicación también es una reclamación pacífica ordenada pero que hace mucha falta tener fuerza y tener calma para continuar Gracias real que todo el mundo necesita. Muchas gracias. Gangs, manipulación. Roubaro, manipulación. Manipulación. Manipulación. ¡Manipulación! vamos a ver qué estén indignados. Lo más os voy a demandar una cosa, que es campeú por ahí que nos done per perdida la tele, que nos done per perdida la radio. Porque es una tentación muy grande en el nivel de manipulación y de ocultación de cómo funciona esta casa. La tentación inmediata es decir que se la confiten, que se la guarden y que la tanquen. Y eso sería, en eso están jugando y eso sería un error muy greu. Porque para hacer efectives, las reivindicaciones de democracia real es primordial la existencia de una televisión y una radio públicas que garantizan el derecho a la información de todos los ciudadanos un derecho que no van a garantir las elecciones privadas que funcionen en otros parámetros. Venga, y sois, que vos semanalmente este protesteo. No doneo por perdón Exigiu que todos los valencianos exigisquen que protesten, que batallen. Los altos por la nuestra parte, también batallaremos así. Estén dispuestos, no dispuestos, estén desichosos de hacer informativos plurales, de hacer buena programación, de que la sociedad valenciana sea orgullosa de la tele y como en un miradio de la tele y la radio que tiene. Y entre todos, eh, FEM fuerza desde Fora y desde DINS, podemos conseguir que la tele y la radio siguen a travolta aquella tele ilusionante que es va fer a hacer a muchos objetivos que de momento ha abandonado. Hay que a protestar. Sentamos. Queridos, indignados, que se cambiar a del Queridos indignados, desde la indignación compartida os damos las gracias por todo lo que estáis haciendo y por haberos acordado desde este pequeño grupo de irreductibles galos que venimos defendiendo ante unos romanos corruptos y desvergonzados un medio de comunicación público secuestrado a la mayor gloria de un, de un solo partido de una sola idea y de un solo modelo de sociedad un secuestro que nos ha dejado huérfanos de las verdades necesarias para pensar y decidir y de su diversidad democrática a un pueblo que con su sacrificio postea las fiestas y muchipandas de quienes nos gobiernan. El sábado pasado hemos sabido que un grupo de jóvenes presuntamente intentaron asaltar sin éxito a las instalaciones de esta televisión y que presuntamente hirieron a un guardia de seguridad. De ser así, lamentamos y extrañamos el hecho. Ya que la violencia nunca es la vía de solución de problemas que se resuelven por con razones es es de este la y de las personas. que este movimiento ciudadano del 15M viene dando ejemplo desde la Plaza del Sol de Madrid, la de Cataluña de Barcelona y la Plaza del Ayuntamiento de Valencia 15 de y en tantas, tantas horas Plaza 15 de Mayo en, Plaza y en el mayo. mundo. Pero queremos desde aquí daros más razones. Nadie defiende que desde la legalidad vigente se asalten instalaciones públicas de un medio de comunicación. Pero esto es una cuestión de intenciones. ¿Con qué intención pretendían asaltar esta casa? Pedir transparencia y veracidad informativa, tal vez, pluralismo político, quizás recordar desde quién es esta televisión que lo de las, formas, las intenciones a nuestro parecer eran legítimas. ...en el contexto de lo que está sucediendo en las calles y plazas de nuestro país. Otros con peores intenciones ocuparon despachos y puestos de alta responsabilidad... ...en la gestión de bienes materiales y humanos. Otros tuvieron las puertas abiertas de par en par... ...cuando venían a llevarse el dinero de todos para su beneficio personal y de su partido. Personajes como Vicente Sanz, Pedro García, Álvaro Pérez El Bigote entre otros imputados, que ambularon sobre alfombras rojas que pagábamos todos, trabajadores y ciudadanos, que ahora, tras los pasos de las visitas papales y las fórmulas 1, vemos peligrar nuestros medios de vida, nuestro trabajo. Gracias, chicos, por traer el rumor de las asambleas de ciudadanos y el perfume de las flores de la plaza del 15 de mayo. ¡Gracias a vosotros! y los gritos de la verdad torturada no se hacen, no se, se nos hacen casi insoportables. Sencillamente, gracias y nos veremos en las calles. Costumbre y la de todos los ciudadanos que se reúnen en la plaza del 15 de mayo. A todos invitados. Yo simplemente quiero agradecer a todos los que estáis detrás de esta verja que nos separa, que en el fondo estéis con nosotros y que os atreváis a estar ahí delante quejándonos de vuestros jefes. Otros cuerpos y fuerzas del Estado deberían tomar ejemplo. Sí. Entonces, tomar Un fuerte aplauso a estos valientes, por favor.